Párate mira, Párate Ya son las 10 de la mañana párate. Hay, que, hay que prepararnos para este Hacer el nuevo video Voy bueno, a esperar allá para Carlitos. Figaro, figaro, ¿verdad? Eh. Mm, mm, mm, mm, mm. Ah, ¿listo? Okay. y cuando quieras en la app de Nagio para acercarnos a la cultura rusa es importante también ver su vínculo con América Latina a lo largo de los años en 1919 Leon Trotsky uno de los mayores jerarcas de la Unión Soviética tuvo que exiliarse debido a su hostal <tose> cuantos Muchos pensaban que el de, de la de México, pese que incluso antes de la revolución bolchevique tuvo diferencias con el propio Lenin, expulsó a los partidos por Stalin partido y pasó por varios sitios hasta que el gobierno... voy a fregar explorando vale no loco chamo mira ya terminaste ya de despertarte ya estoy le dando el producto de los todo por maldito bueno, bueno tienes que apurarte para a, a poder hacer el video y sí, ahorita pero pues es el snoopy cuidado estamos por fin terminaste vale oh. bueno mira entonces por fin ¿qué vamos a hacer vamos a hacer la presentación pues ¿Cómo hola como están los vídeos todos estamos aquí con un nuevo video más para el canal y este es un nuevo video. Bueno gente, espero que les haya gustado este video Espero que se suscriban a este hermoso canal Y les haya gustado el hoy en día como es para yo Nos vemos mañana